¿Te imaginas estudiar desde cualquier sitio? Tú eliges dónde y cómo acceder al aula virtual de tu ciclo oficial con CESUR. Sanidad, informática, marketing… Estudia donde quieras y te examinamos oficialmente en tu ciudad. CESUR. Para que seas lo que quieres ser.